el tema, porque a mí me da un poco de pudor este mencionar de que vamos a hablar o por dónde vas a transitar yo tiré un disparador y yo así, toma a la cabeza mm, a la cabeza, en el medio del, del, medio del yo en es... <ríe> el medio del <ríe> el show. yo porque el, el tema que ahora se hace el humilde acá Marcelo, y se hace el desentendido y el, el ay no sé, no sé, no se me ocurre nada yo no, yo no pienso eh, fue eh, con este título que, no sé si está registrado, yo ya le, le dije que como título de un libro está buenísimo, que es la invasión del yo. ¿no? Eh, la invasión del yo. Y yo voy a hablar del tema, por supuesto, pero podrías definirlo vos, podrías tirar en la iniciativa. La, invasi, la invasión... ¿Por qué el yo está invadido? ¿De dónde? ¿Qué, qué, ¿Qué significa que nuestro yo esté invadido? ¿Quién invade? ¿Por dónde? Eh, la invasión del yo. Eh, me parece que el eh, yo eh, imagino al, a la persona en estos momentos, este, cualquier persona en cualquier parte del mundo, intentando intentando eh, pensar, intentando ver para qué, lado, para qué lado rumbea, qué es lo que va a hacer, eh, en algún caso, en otros casos, la desesperación este, les gana y les gana la ansiedad y demás. Y entonces hay como un bombardeo sobre la, la persona para intentar cooptarle su voluntad, para intentar destruirle eh, su libre albedrío para que llegue a buen puerto lo que sea que está haciendo. Hay distintos instrumentos Si pasa el bombardeo y la invasión sobre el yo puede ser, desde el punto de vista religioso, una agrupación religiosa, una secta, puede ser una agrupación política, también que, este, que prácticamente con la, con la excusa de lo colectivo anule al, anule esa individualidad tan necesaria, tan necesaria, porque uno ha visto que a veces las revueltas las empieza una persona, ¿No? que siempre lo que está buscando uno, que la persona tenga un cambio interno y que luego eso lo propone al resto de las personas. Pero también yo empecé a sentir que había una invasión. las redes ni hablar, las redes ni hablar mal usadas, mal usadas pues las redes pueden hacer que el jardín florezca, pueden hacer cosas como las que hicieron ustedes, 40 profesores de... De, de filosofía, el otro día que hicieron ese congreso tan hermoso ahí por Instagram, que se juntaron y empezaron a hablar, eso es una maravilla en las redes. ¿Entendés? Eso es una maravilla. Es decir, pero después eh, yo empecé a sentirlo por ese lado y eso iban a, de, a derivaciones totales. Yo dije, están invadiendo a las personas, están intentando invadir a las personas, están intentando... este... Eh, hacer que piense cosas que no le conviene, que por lo común son todas eh, que van en contra de la libertad. Y entonces pensaba también, me fui para atrás y dije, claro, pero está en la caverna está la invasión del yo. El tipo está encadenado y está totalmente invadido. El tipo mira una, una imagen reflejada por la voluntad de otro y no por la voluntad de él, y él mira la voluntad de otro y no su voluntad. De vuelta está invadido su yo. Y, este, y es un largo camino desenmarañar todo eso eso fue el, el disparador eso fue el disparador que trae mucho más cosas que esto que estoy diciendo yo estoy cohibido viste en mi sencillez estoy cohibido como diría Franchella me, me falta que me apriete así los ojos para llorar y diga, no sí, sé, no puedo Cohibido, Marcelo, vos cohibido. Si justo, te, te escucho, justo, decir. no, justo. Eh, el otro no día. Dar más tomar. No, claro, yo, obvio, pero más bien, ¿qué te pasa? Pirata rojo de acá hasta la muerte. <risa> <risa> te escucho ahora, ya te tiré el disparador para arrancar. Vos tenés más para decir que yo. Bueno, eh, no, no te creas que tengo más para decir. Yo creo, eh, comparto mucho ese ese diagnóstico ¿no? Eh, que realmente me parece que refiere mucho, también vos, vos hablaste de, de la caverna de Platón y uno puede encontrar que en toda la historia de la humanidad mecanismos de, de dominación y de sometimiento, por supuesto ¿no? pero obviamente que tampoco hay que a ver, caer en, en esta cuestión de simplificar todo, sino entender también que cada, cada época cada sistema, cada modo de vida tiene sus, sus maneras de, de invadirnos el yo, ¿no? Y todo esto que vos hablabas de la, de la hipercomunicación, de las redes sociales, de la hiperpublicidad, del hiperconsumo, y subrayo el hiper porque tiene que ver con la, la exacerbación de esto, ¿no? Eh, refiere mucho a, a, ver, a lo que son, o lo que los filósofos hablan de los mecanismos de, de dominación contemporánea, ¿no? Um, todo eso es que desde um, Gilles Deleuze, desde Bauman, que vos lo, lo mencionaste y toda su, su idea de la, de la modernidad líquida o de, de la comunicación líquida, y de nuestro amigo que siempre lo traemos a, a, al coreano, Yung Chul Ham, ¿no? um, amigo de la casa, ya, ya lo vamos a invitar a participar pero que en realidad refieren a a, a, no, refieren a un mecanismo de, de control que es muy propio de, si se quiere, el, el, el avance o, o, el, o el modelo neoliberal. ¿no? Eh, que por un lado, yo comentaba esto, no hay como una paradoja muy grande, por, por, para mí, yo lo, lo quiero señalar como, como esta cuestión paradójica, no que por un lado vivimos ¿no? en un sistema, en un mundo que, constantemente está remarcando ¿no? la, la idea de, de libertad individual. Todo el tiempo se está diciendo eh, sé libre, bueno, vos podés, hacer lo que querés, cumplir con tus sueños, alcanzar tus metas, ¿no? progresar en la vida, avanzar desarrollate, formate, ¿no? Un montón de, de términos o de palabras que forman parte de una ideología, de, de una época que constantemente apunta hacia esta cuestión de, del progreso, el desarrollo individual, y al mismo tiempo, paradójicamente, eh, una época donde el individuo eh, se cree libre, o cree ser individual, ¿no? adaptándose o sometiéndose a los modelos de, de libertad que impone el sistema. ¿no? Entonces, una paradoja, eh, nos dicen que nos aceptemos a nosotros mismos, por ejemplo, pero al mismo tiempo, constantemente, y esto se ve mucho en las redes sociales, ¿no? estamos exponiendo la imagen para que los demás la acepten, por ejemplo. ¿no? O eh, te dicen constantemente, eh, por, por ejemplo, ¿no? el, el discurso de aceptar quién sos, y por un lado, ¿no? nos remarcan eso, como, como un acto de, de, de sabiduría y de conocimiento y de profundidad, y por el otro lado, ahí, ahí, ahí te paso la palabra, constantemente necesitamos exponer, eh, necesitamos exponer que nos aceptamos, necesitamos consumir cosas que nos digan que nos aceptamos, eh, usamos eh, determinada tipo de, de objeto de consumo que refieren a la aceptación, etc. ¿no? Es decir, por un lado tenemos un sistema que nos... Como que nos impulsa constantemente a, si se quiere remarcar digo de forma narcisista, de forma egoísta, esta cuestión del de individuo y de mostrar los lo, lo lindos que somos, los bellos que somos, los hegemónicos que somos, los productivos que somos, etc. Pero por el otro lado, en el fondo, seguimos siendo personas profundamente inseguras o profundamente deprimidas que necesitan justamente, constantemente, de esa especie de exhibición eh, externa, constantemente, ...para alcanzar esa meta. Y, y ahora sí te, te, te paso la palabra, digo, esa paradoja de, del yo... ...tiene que ver justamente con lo que, bueno, bien Chulhan habla, ¿no? Acerca de cómo el yo se cree libre, o sea, cree que está actuando libremente... ...cree que es un individuo autónomo de la sociedad, pero que al mismo tiempo en realidad... ...cree que es libre porque ha internalizado justamente lo que el, la, la cultura, la sociedad, los valores de su época le dicen que significa ser libre. Entonces hay como una alienación ahí, hay una doble fachada, ¿no? Eh, por un lado, nos decimos que somos libres, y por otro lado, como no nos sentimos libres, intentamos exacerbar y remarcar constantemente hacia el afuera una libertad que no tenemos. Y no es una cuestión de, bueno, le pasa a fulanito o a fulanita, no. Es una cuestión de, social muchísimo más profunda, que tiene que ver con, creo yo, cómo funcionan los sistemas de, de control de la, de la sociedad neoliberal, ¿no? que por un lado te juega con la libertad y, y te apunta a, a remarcarte esa libertad, pero por el otro lado todo el tiempo te tienes sujetado a esa misma presión de una libertad que no se entiende ¿no? De, de, forma, de forma profunda, de, de forma... Eh, interna, de, de forma crítica, sino una libertad pensada siempre desde el consumo, desde la imagen, desde la aparente comunicación, desde la exposición, etc. ¿no? Entonces, eso, por un lado, quería como partir de esa, de esa paradoja, porque no es una paradoja que se me ocurre a mí, sino que tiene que ver con cómo estamos viendo qué funciona este sistema de control de dominación ¿no? neoliberal que constituye justamente subjetividades neoliberales y que por más de que uno diga no, bueno, sí, pero yo no soy neoliberal no creo en el neoliberalismo al mismo tiempo, como es el sistema hegemónico y es el que está funcionando y es el que nos está colonizando en, en ese aspecto bueno, lo seguimos reproduciendo aunque, otra vez eh, como pasaba en la caverna los prisioneros se creen libres porque no ven las cadenas. Muchos de nosotros no vemos las cadenas y queremos ser más libres de lo que en realidad somos. ¿Qué pasa? Sí, sí, no, no, estaba escuchando... Yo definitivamente voy a quitar la palabra neoliberal porque confunde, en mi opinión, pues ya sabés que tengo mis discusiones sobre eso, sí. siempre estoy hinchando, por la palabra liberal. Yo digo, hay un sistema que es opresor directamente... Eh, para mí, en vez de ponerle neoliberal lo que vos quieran es un sistema opresor es un sistema violento es un sistema materialista hipermaterialista que empuja a la gente le empuja y, y la somete mental y físicamente hasta que la deja en la, a la mínima expresión que es lo que intenta entonces, claro, la persona se aliena porque mira a su alrededor y, eh, y dice, empieza a pensar que, que, que la culpa es de él o de ella, este, empieza a pensar de que su, su cuerpo no funciona, de su estética no funciona, él mismo o ella misma no funciona, no gana lo suficiente. ¿Cómo no voy a tener ese coche alemán o esa, o esa cosa? Y ahora, con la crisis climática y con el parate industrial que se supone que debería venir, Va a haber una crisis tremenda. Lo, lo único que no le dicen al ser humano, cuando le dicen, sé libre para esto, porque parece una chiquilenada de, de, de Disney, nadie es libre. Nadie es libre si vos estás reconociendo que estás sometido a un sistema opresor. ¿De qué libertad me estás hablando? ¿De qué libertad me estás hablando? Nadie te está induciendo a que tengas una vida más más sana, que tengas una vida este, eh, colectiva más eh, equilibrada y demás, nada que ver yo creo que de lo único ancestral de lo único ancestral que estos tipos abrevan, los que los que sostienen mantienen y proliferan el sistema opresor eh, viene de esas costumbres que tienen el, los pueblos originarios y los pueblos antiguos donde lo peor que te pasaba era el exilio es decir, vos cometías eh, lo que podía ser un quebranto de la ley, este y lo peor que te podía pasar te decían, no, te echamos de la sociedad, te hacemos un costado, ni cárcel ni nada, te echamos. Y para mí ellos, eh, los que sostienen el sistema opresor, permanentemente generan gente que se empieza a sentir exiliada de en su propia sociedad. Y entonces la única forma, y entonces intentan decir, vos no, vos no querés vivir exiliado en tu propia casa, no querés vivir exiliado en tu propio trabajo, no querés vivir exiliado, entonces te vas a tener que dejar invadir el yo y vas a tener que aceptar esto que vos no querés. Y además, quiero que me reconozcas que vas a aceptar esto que te dice el sistema opresor. Es muy violento. Porque además se te ríe en la cara la cantidad de veces que quieres, que quieran ellos sobre el tema a elegir. Y no les importa no tener respuesta. No les importa. La cuestión es el sometimiento. Las mujeres creo que son las que más sufren la invasión de su yo permanentemente. En las cuestiones del cuerpo, en las cuestiones de, del deber ser la cuestión es de aceptar decididamente la violencia, aceptarla al, al extremis, como digo yo, que siempre discuto de que de repente hay una familia, y una situación de violencia. Yo digo, ¿por qué se va de la casa la mujer con los niños y el tipo que es el que agrede se queda en la casa así, echado para atrás? Sin ningún tipo de problema y la mujer de repente tiene que terminar en una casa aislada, eh, sin medios económicos ni nada. Es la aceptación es aceptar algo terrible, es invadir su yo que acepte todas las violencias que hay y que se la morfe, que acepte la pobreza, tiene cara de mujer. La cuestión política, que te digan, sí, sí, vamos a hacer la paridad de género, no, no se hace, no se hace, acéptelo, no lo no los vamos a hacer. Me hablan de reparto de la tierra. ¿De qué está hablando? ¿De qué locura está hablando? Usted sabe que si habla de reparto de la tierra la vamos a matar. Porque es un sistema opresor. ¿Qué neoliberal? Acá no va ni que sea neoliberal ni nada. Es un sistema opresor. Directamente, violento. Que le viene bien todo. Todo le viene bien. El sistema que vos quieras. El sistema que vos quieras le viene bien. Y los lobitos con piel de cordero, eh, dentro del ámbito de la filosofía, del ámbito de la política, del ámbito de las religiones, mamá. Eso quería aportar yo, como decís vos, yo sacando mi pistola, <risa> tímido. yo, el tímido. <risa> sí, sí, yo, a ver, la, la, la, decíamos, yo, el, por ejemplo, estábamos hablando de, o, bueno, yo hablaba de, de neoliberalismo, este, ¿qué, qué es neo, digo. Eh, liberalismo, y, y si querés vamos a, a sistema opresor, ¿no? Eh, eso está bueno porque cuando uno habla de neoliberalismo en realidad simple, es, está hablando como si se quiere de una no sé, una fase, digamos, ¿no? del de, de liberalismo en general. Eh, creo el, en sí, el, el término neoliberalismo viene como del, digamos, el revivir del liberalismo ¿no? en, en, en los años 70. Básicamente, no porque haya cambiado nada en, en el fondo, sino al revés, ¿no? Es una continuidad. Yo eh, yo simplemente, yo sim simplemente digo ah, ah, digo opresor, porque hay porque digamos la palabra opresor viene de que me estás oprimiendo, pero el neoliberalismo no me está hablando de que me estás oprimiendo, es simplemente no, un sí, sistema. Sí, sí, sí. Pero el otro, yo digo, vayamos a los bifes, entiendo, y digamos, entiendo, digamos es un sistema opresor. Perfecto. Totalmente, es, es, es opresor. Eh, hay algo que vos decías que eh, ahora mirá, se, se me fue con la, la una palabra que quería <risa> Te puntualizar la palabra y, y, y claro, después se, seguiste y, y se me pasó, ¿no? Pero esta cuestión que, que vos tomaste acerca de cómo la eh, cómo uno se, es alienado a sí mismo, ¿no? y cómo está, se transforma en su, en su propio enemigo, y cómo también se, se transforma en su propio amo, ¿no? Y hay una, una palabra que igual se, se me pasó, ¿no? No, no la puedo restituir, le tendría que haberla anotado, ¿no? Eh, donde la, la clave tiene que ver con esto, ¿no? Somos, eh, somos subjetividades colonizadas, digo, nuestro yo está colonizado. Eh, no, no, no digo la colonización absoluta, eh, porque no existe ninguna colonización absoluta, nunca, eh, porque podemos todavía pensar y hacernos preguntas, siempre con los límites que tenemos, pero no, no, no voy a caer en un, en un pesimismo eh, totalmente sin, sin salida, pero sí somos eh, colonizados en ese sentido, ¿no? nos hemos formado eh, de determinada manera. Y en, en, en, ese, en ese campo, ¿no? la, la, quizás la, la gran, si se quiere, eh, victoria de, de, de este sistema opresor, ¿no? Eh, por lo menos parcial parcial pero, que, que un día cambie, la, cambie cambie eso pero digo, tiene que ver con eh, cómo el, el supuesto o, o opresor, es esta cuestión ¿no? del, del opresor externo que quizás en otras épocas o en otras ideologías eh, o en otro momento de la humanidad está como más más visible, o más evidente, o más claro, por más de que yo diría que todavía sigue siendo claro, pero el, el, el gran opresor eh, se, se internaliza, ¿no? Y esa es la, la, la, la gran victoria de la, de la subjetividad colonizada. Vos hablaste de la culpa ahí, ¿no? Bueno, somos personas, somos sujetos con culpa, donde constantemente vivimos creyendo que no hacemos lo suficiente, ¿no? Y no hacemos lo suficiente para quién para el afuera, y eso es, en realidad es una excusa, ¿no? no, no sentimos que no hacemos lo, lo suficiente para, para nosotros mismos, ¿no? Trabajamos 50.000 horas al día, pero ah, tendríamos que trabajar un poco, o tendríamos que trabajar más, hacemos un montón de cosas para eh, a veces ayudar a los demás, bueno, pero todavía nos falta más, hacemos un montón de cosas para nosotros, bueno, pero necesito más, ¿no? Eh, una, una subjetividad colonizada dentro de lo que, en este sistema opresor, ¿no? es una, una subjetividad que se percibe constantemente desde la carencia, ¿no? eh, desde la carencia exacerbada, ¿no? esta cuestión de siempre necesito algo más. ¿Por qué? Porque una, una, un yo invadido, ¿no? un yo al, al que constantemente está obedeciendo mandatos, mandatos eh, que si uno está cinco minutos... Eh, con una red social, o viendo una publicidad, o saliendo a la calle, o caminando, se encuentra que vivimos absolutamente sobreestimulados de, de mandatos ¿no? y, y de, de exigencias, ¿no? Comprame acá, comprame allá, comprame allá, eh, comprame acá, hace esto, hace esto para ser más inteligente, hacer esto para hacer aprender filosofía en seis meses, aprender guitarra en doce, aprender... Aprende a no deprimirte en 12 meses, Comprá esto, comprá lo otro, consumime esto, eh, suscribirte este, esto, eh, aportá acá, ¿no? Eh, dale una monedita a, a este. Y así, ¿no? Eh, eh, pues si vos te veas a pesar 5 minutos, estamos totalmente atestados de, de, de mensajes donde lo que se remarca siempre es esta cuestión de, de, de la carencia, ¿no? sí si, bueno, no estás haciendo lo suficiente. Para justamente eh, bueno, ser un individuo eh, correcto, productivo en, en, en esta sociedad, porque siempre hay cosas que necesitas consumir, siempre hay cosas que necesitas hacer. Y la colonización de la subjetividad, yo creo que viene mucho por ese lado, porque el bombardeo es tan incesante que uno inconscientemente, inconscientemente, pero y a veces también de forma consciente, eh, reconoce, se reconoce como, bueno, siempre me falta algo siempre faltan 5 para el peso, 10 para el peso, o el peso entero, pero eso nos vuelve, justamente, eh, nos vuelve frágiles, nos vuelve inseguros, nos vuelve vulnerables, porque constantemente nos sentimos menos de lo que somos, nos sentimos que no estamos cumpliendo con el ideal, porque el ideal eh, del super-yo que, que tenemos implantado es tan alto, tan fuerte, tan enorme, que no lo llegamos a, a cumplir nunca. Y yo creo que el, el sistema opresor, eh, buena parte de su capacidad opresiva, tiene que ver con ese remarcar eh, la, la, la falta, la, la carencia de, del sujeto, no como una carencia constitutiva, ¿no? como parte de la, la condición humana, sino como un hecho justamente, una falta, una culpa. no Bueno, no sos lo suficiente porque no has logrado lo suficiente para la sociedad. Y eso yo creo que, que, que a ver, yo, yo creo que se percibe, se, se percibe porque le, se puede pasar a vos, se puede pasar a mí, puede pasar a que está escuchando, y le puede pasar a o sea, la, la persona que esté más en el puesto más importante de, de, de la humanidad, si se quiere, ¿no? Esta cuestión de la de la subjetividad que se percibe incompleta, vacía, que todo el tiempo tiene que seguir produciendo para cumplir con las expectativas sociales y que no se da cuenta que son expectativas sociales, sino que, como las ha sido internalizada, cree que son sus propias expectativas, me parece que es como una gran parte de la trampa que hace que funcione justamente la, la sociedad y funcionen todos estos shows en pos de la reproducción del de el sistema productivo. ¿Por qué? Porque siempre, eh, siempre estamos buscando digo, aquello que no tenemos y como lo que no tenemos es siempre infinito, porque claramente a, más, a mayor cantidad de necesidades son mayor cantidad de cosas que necesitamos, eh, bueno, siempre vamos a estar como en esta posición de, de, de fragilidad, de vulnerabilidad. Como que el sujeto en la, en la sociedad líquida se, se fragmenta y se pierde en el millón de estímulos que todo el, y exigencias y mandatos que todo el tiempo le están pidiendo algo y que para poder cumplirlo tiene que, bueno expandirse también en infinitas en infinitas acciones, en infinitas conexiones, que es un vértigo, ¿no? Es, es eso, el, el, el, básicamente, no es un vértigo, es un frenesí, es un avance sin capacidad de pausa. Y cuando paras la pelota, se te cae la estantería abajo, porque te das cuenta que, pará, ¿no? ¿Por qué estoy yendo en esta dirección en una sociedad que está eh, se ha impuesto esta dirección que parece que realmente, si te pensás dos minutos no va hacia ningún lugar, más que al frenesí del consumo y del intercambio eh, y de la destrucción, ¿no? o de la, del desabastecimiento eh, y, y no hay una conciencia crítica de medio, ¿por qué? porque no te dan tiempo para tener una conciencia crítica y ahora no, que el de... y ahora qué lío que se va a armar, ¿no? porque el, el tema del, del cambio del, del cambio climático irreversible, lo que yo te decía era, <coughs> lo que estábamos hablando o pensando, eran dos situaciones. El, el, el cambio climático es irreversible y está directamente, pro, es, promor, es proporcional a los sistemas primero de energía que se utilizan para la producción, carbón y demás, entonces va a generar una reducción del consumo de la producción de cosas. Entonces la pregunta que uno se va haciendo, es decir, eh, han educado a toda la monada, 7 mil, casi 8 mil millones de monitos y monitas, a que sí, mi objetivo es consumir este termo de plástico y aquella cosa, y ahora no lo vas a tener. Y nunca le generaron al ser humano la alternativa de decir, eh, hagamos otra cosa de nuestra vida que no sea pensar en consumir. Eso por un lado. Después, eh, muy interesante porque vos dijiste que en el consumo, eh, con el tema del consumo, a la gente se le impulsaba a eh, buscar cosas que le resultaban imposibles. Pero la paradoja es que hacen lo mismo con aquellas ideas que serían buenas, también y son a ella sí se oponen porque al otro le dice no yo te mando para adelante y te doy cuerda viste como para que vos te vuelvas loco y quieras comprar x cosa este pero lo que no te voy a dar cuerda jamás es para que digas eh, tómate un tiempo para pensar eh, tómate un tiempo para pensar cuánto tiempo de tu vida estás consumiendo para comprar qué sé yo un control remoto no todo ese tipo de cosas así que se van a venir este, paradojas interes, interesantes y pero entonces ahí sí el modelo opresor se va a mostrar con toda su furia con toda su furia y ya lo vamos viendo ya lo vamos viendo pero eh, la cuestión es si uno es consciente uno es con, yo les pregunto a los que nos miran y les agradezco de paso que nos miren siempre si a ustedes les parecen les parece cierto esto que yo estoy diciendo que hay una invasión de su yo eh, lo consideran grave no le prestan importancia no habían pensado en ello eh, y si parece si ustedes creen que hay algún antídoto entre comillas cuáles serían los antídotos que ustedes pueden proponerse a ustedes mismos a ustedes mismos en caso de que crean eso, porque tienen derecho, acá nosotros no le vamos a decir, no, sí o sí, te pasa tal o cual cosa. Este Eso es lo que yo estoy pensando en este en este momento. Me gustaría que acá este señor Capo, licenciado en educación, el licenciado Lucas Sens, haga el cierre. Bueno, mirá, me, me quedó una cosa que cuando estaba, estaba hablando y hablaba esto de esto de que las necesidades tienden, ¿no? En, en, un, en un modelo capitalista, consumista, hiperconsumista, tienden siempre a ser infinito y todo el tiempo necesitamos más. Mirá cómo será la cuestión que me, se me acaba de, de, de, de cruzar por la cabeza, ¿no? La otra vez, en, en uno de estos, nada, de estos pseudo-debates electorales, Javier Miley. ¿no? decía mira pero que te marca como muy muy claramente lo que es la, la mentalidad neoliberal viste la colonización neoliberal de la subjetividad de, eh, básicamente se criticaba la frase eh, famosa pero periodista de donde hay una necesidad nace un derecho y él decía que esa frase era errónea porque las necesidades son infinitas y no pueden haber derechos infinitos y, esa fue, y y ahora, y, y, pero, no, y, pero fíjate cómo, cómo funciona justamente, ¿no? Las necesidades son infinitas. ¿Por qué? Digo, no, naturalmente no, no, a ver, eso no, no, está, no está determinado eh, por nada. Digo, las necesidades no son ni, ni finitas ni infinitas. En realidad son construcciones, son construcciones sociales, políticas, económicas, biológicas. Digo, es un conjunto de cosas, pero ¿por qué postular necesidades infinitas? Sí, las necesidades no tienen por qué ser infinitas, ¿no? Es como, eh, de hecho, eh, es casi hasta absurdo pensar en necesidades infinitas. Eh, porque en realidad una necesidad infinita, eh, justamente es una necesidad que no, que no se puede cancelar, que no se puede satisfacer. Y si no se puede satisfacer, ¿por qué sería algo necesario? Puede ser algo inútil. Pero esa, esa frase me, me, se me cruzó en la cabeza porque justamente la de, de esta cuestión de, de la subjetividad eh, neoliberal, y obviamente entendiendo el, el, la ideología política de ley, porque justamente nos transforma en nombre de la libertad, en realidad, en seres absolutamente débiles, frágiles, vulnerables, invadidos, que constantemente necesitamos vivir en una eh, permanente infinita satisfacción de necesidades imposibles, ¿no? Y eso cómo se hace? Produciendo, emprendiendo, eh, trabajando, ¿no? Eh, en términos económicos. Y ahí está, digo, ahí está clave cómo eh, se intenta desde una, desde una forma de vida, desde un sistema opresor económico, justamente, ¿no? Crear un tipo de sujeto, una persona, una identidad, alienada, escindida, que constantemente intente, ¿no? si se quiere, alcanzar el, el, ¿no? el, el conejito que va adelante, pero que no se alcanza nunca. ¿Por qué? Porque por definición no podemos hacer otra cosa que seguir consumiendo para intentar llegar a eso que no se puede. Entonces siempre vamos a ser culpables de no llegar ¿no? A, a, a esa meta, porque esa meta es imposible. Pero fíjate cómo... Cómo, ¿Cómo juega todo eso? ¿no? Y no lo tenía pensado, pero estaba hablando de eso y se me cruzó la frase, me parece muy una clara muestra de lo que esconde justamente oh, de, de determinados discursos políticos, pero que eh, apuntan hacia este yo invadido, que obviamente, ¿no? por un lado, se presenta como fuerte, productivo, rendimiento, ¿no? un, un yo que rinde y que genere y que produce, pero que en el fondo es un yo absolutamente deprimido, cansado, con una autoestima por el piso, porque tiene necesidades infinitas y no se puede contentar con nada, ¿no? Y eso estaría bueno preguntarse si queremos realmente ser, primero, ese tipo de personas, y en segundo lugar, eh, entender que si nos construyen de esa manera, o nos meten ese modelo en la cabeza, es porque justamente hay un sistema opresor o, o una una esfera social, política, económica por encima de nosotros que nos necesita de esa manera para seguir reproduciendo ¿no? como engranajes de, de, de esta maquinaria en la que estamos metidos. ¿no? Así que bueno, me, me, me quedo eso en la, en, la, en la reflexión. Bueno gente, nos vemos la semana que viene tranquilitos con las cosas que hemos hablado y así podés decir, eh, qué sé yo, Pase y a estos dos malditos no los veo más, no los escucho más, porque me hicieron darme cuenta que soy más lento que un conejo, que no lo puedo alcanzar. <risa> y yo pienso, le saco las pilas al conejo, porque uno empieza a pensar idioteces para tratar de hacer una negación, y empieza a hacer bromas, qué sé yo. Es está complicada este, la existencia, pero lo he estado siempre. Lo he estado siempre. O sea que, como diría mi padre, ¿qué te sorprende esto? Lo que me sorprende es cuando la gente no reacciona. Lo que me sorprende es que a mí, como me gusta el tema de la comunicación, eh, yo te resumo, ¿cómo fue la frase que dijo este muchacho sobre los derechos? Que la, ¿Qué es lo que él dijo el remate? Que yo te lo resumo rápido. ¿Qué? que eso, que, la, que las necesidades son infinitas y los derechos eh, no, no pueden, no pueden ser infinitos. Él lo que quiso decir, ¿sabes qué es? Sácale la palabra infinito y él dijo, "Los derechos no pueden." Eso es lo que él te vende. Eso es lo que te Por vende, supuesto. porque la palabra infinito es difícil de recordar, pero la oración "los derechos no pueden" se te otra vez este te hace una invasión sobre tu yo y hace que aceptes cualquier cosa y si no lo aceptes, porque es tu vida. Es tu vida, no tenés por qué aceptarlo. Gente, nos vemos la semana que viene. Como siempre, como estamos yendo ahora, con la cortinita. Eh, Lucas, sos un capo total. Te quiero mucho. Saludos, este, un beso grande a Andrea. ¿eh? Nos... nos vemos. Gracias a todos, a todas.